Así, piedrones así Inmenso así por el camión, como me lo ha dejado Lo estaba arreglándolo Ya lo estaba Así unos agullones y la metí ¿Están vivos de milagros? De milagros, y así los piedrones Pasaban, pero vos viera como pegado Pero yo, yo, yo, yo calculo que eran como una Como un pomelo las piedras Inmenso Era una cosa loco, voy a Yo no sé, nunca he visto, jamás ...ver caer tanta piel y tan grande. Pero Yo soy criado acá, siempre hemos vivido acá. Yo tengo 56 años, nunca he visto esto, che, jamás. Se ha perdido todo. Yo calculo esto, no dejó nada. Dejante que le helado los agarró, el vecino te puede decir, los dejó la viña media, la otra mitad que quedó en la finca estaba hermosa. Hasta ayer tenía gente trabajando, voy a ir. Para, porque yo soy una persona muy prolija para trabajar. Taller, bueno, el lunes decíamos, vamos a arrancar la cosecha, yo estaba arreglando el camión, mirá, se llevó todo esto. Aparte otra cosa, vos vier, increíble, como en, en el techo de Machimbre romperlo, voy a romperlo, pero es que los piedrones así, ¿cómo así? ¿Qué es? <tose> No los dio un infarto a mí, a la señora, a mi hija, no sé, te digo una cosa, yo, yo adoraba esto, todo todo, me ha gustado, pero hoy llegó el momento que ahora me faltan dos hijas más para que estudien. Yo te digo que terminan de estudiar y capa que venda porque ya me he cansado, cuando no es la piedra así, pero como este año nunca, nunca, jamás. Jamás Se cortó la luz, se me cayó el cable acá Y viene la cooperativa de Una tormenta así, no. esto fue fuertísimo. Como golpeaban la piedra en el techo Viene en el techo, se ha roto la membrana Y el tanque del agua piedra. piedra gigante sí. Grandísimo. No lo esperábamos nosotros eso Y si se vino todo de golpe